Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Ahí está, cabeza, rodilla, muslos. ¿Pero de dónde ha salido el fuego? ¿Que de repente me ha salido fuego? F en el chat. Aquí decimos H, H. H en el chat. Aquí es H en el chat. ¿Pero de dónde, de dónde F. ha salido? ¿De dónde ha el.? De, de, ¿Pero usted habéis dicho que de repente. H. Que de repente. A, a, ¿De repente ha salido fuego? H.